Hola, soy Wild y estoy de nuevo, esta vez con otra cosa de Louido, en esta ocasión es un coche con programación. Es esta. Esto no hace falta. Venga, vamos a ponerlo. Like es que el cable Like. es un poco corto y a veces no llega like like like like, like like like like like like like like Like. Like. Like. Like. Like. Like. Like. Like. Like. Bueno. Esto es más Like. Like. Like. Like. Like. Like. Like. Like. Like. Like. Like. Like. Like. Like. Like. Like. Bueno, y bueno, os enseño otra vez la programación. Y bueno, os animo a que os suscribéis, a que le deis like y a que visitéis mi página web, wild.blogspot.com. Adiós y hasta el próximo vídeo.